el bernesga, cargado de residuos fabriles, industriales, ganaderos y urbanos, se planta ante la ciudad de León, totalmente desnudo del orgullo fluvial que aún mantenía hace 30 años. Para que le dé menos vergüenza, lo hace al atardecer, sin su abrigo de sauces y árboles de soto. Melancólico y muy reguerón, porque además le pondrán orillas de canal. Entra por el puente de San Marcos... ...cuya base romana parece ciertamente difícil... ...ya que no comienza a mencionarse hasta el siglo XII... ...cuando se modificó el trazado de la ciudad... ...y se abrió el camino de renueva o Rúa Nueva... ...hacia un hospital de peregrinos. Del viejo puente medieval no queda nada... ...porque el que se ve es también medieval... ...pero de finales del siglo XIV. Lo dibujaron y lo construyeron Leonardo y Felipe de la Cajiga... ...y costó 3.000 ducados... Junto a él, se alza el convento de San Marcos, que no fue construido para hospital de peregrinos como se cree popularmente, sino como sede de la Orden de Santiago, que reunía aquí sus pompas, su prepotencia y un lujo ostentoso que ha permitido considerarle hoy como la principal joya del plateresco del norte español. Ahora, el Bernesga atraviesa la ciudad enfajado por alturas urbanísticas desmedidas y arrasado su viejo soto alineada sus orillas y devastada su flora fluvial, que venía permitiendo una ayuda en la depuración y decantación de sus aguas. Hoy, perdidas sus pedreras y sus curvas, llega a parecer una charca pecinosa y en verano, olores y podredumbre son su capital. Quizá por ello, los leones del puente de la estación no se sabe si rugen o bostecen. Si hasta aquí bajaban las lavanderas de León con sus cestos de ropa, hoy lavar una camisa en estas aguas es arriesgarse a que quede peor. Pero para quien lo necesita, no parece haber mejor sitio.